Hola, llegamos al módulo 3 del MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Ya hemos conocido la anatomía de los músculos del tronco, ya sabemos cuáles son los criterios generales para realizar de forma correcta y segura los ejercicios. A partir de este momento llegamos de forma concreta a la musculatura abdominal y analizamos diferentes ejercicios que podemos utilizar. El encorvamiento del tronco, la incorporación, la elevación bilateral de piernas las rotaciones, los momentos de torsión, las planchas, etcétera. Analizaremos muchos ejercicios y vamos a ahondar en qué aporta cada uno de ellos, en qué elementos técnicos son importantes para una correcta ejecución, así como por qué algunos de ellos son problemáticos. Por tanto, en este módulo 3 nos centramos en nuestra musculatura abdominal. Empezamos.